Así soy yo, yo hago lo que sé, así soy yo. Si no te gusta como soy, así soy yo. Si no te gusta lo que veo, veo más que rom. Eh, eh. Yo hago lo que sé, hay que tal que pin. Anda, mama tu huevo. Si a habla me pa, por favor, tírate y vive tu mundo. Una más una mataron un capo en Puerto Rico. Me estaban diciendo pa' que lo mate yo y que pa' que me hiciera rico, pues no. Te digo como neutro, choriante y mama tu un bicho cabrón. Que tú crees que yo me iba a creer esta pendejada Si fuera por eso la ella fuera una panza Así tú no quieres que avance, igualito avanza Yo sigo en lo mío y yendo un poco. Que lo que no, pasame la ya es ron Ron, ron Yo sé que tú roncas, cabrón Ahora van a robar dólares, dólares Ahora ya van a robar dólares, dólares Era cuestión Brr.